Hola, en este vídeo mostraré cómo utilizar las distintas herramientas en GIMP. GIMP es un programa de manipulación de imágenes, el cual es, tiene licencia GNU. Para ello, para probar las distintas herramientas, podemos hacer una imagen nueva. En ella podremos operar con las distintas herramientas, las cuales las podemos observar en la caja de herramientas o toolbox, la cual vemos arriba a la izquierda. Igualmente, en el menú podemos acceder al menú herramientas, pudiendo elegir las distintas herramientas, las cuales están categorizadas en herramientas de selección, de pintura, de transformación y de caminos, eh, textos, elección de color, eh, medida, zoom, toolbox y la toolbox y los distintos colores por defecto, al igual que el intercambio de colores. Empecemos probando las herramientas de selección. Estas las hemos visto en otro vídeo, el cual se explicó en más profundidad. Esto lo podemos utilizar también para probar cómo funciona la herramienta cubeta de pintura o de relleno. Podemos ver que con la herramienta de selección hemos seleccionado una parte de la imagen. Posteriormente, podemos hacer otra vez el clic en herramientas y seleccionar la herramienta Bucket Fill. Además, podemos ver que cada una de las herramientas tiene asociado una tecla del teclado, de tal forma que presionándola podemos activar esta herramienta. La herramienta relleno de pintura la podemos utilizar con selecciones. Para ello, podemos hacer clic en una imagen con cierta parte seleccionada y podemos rellenar con un color. Este tipo de relleno puede tener distintas formas de realizarse. Puede realizarse con un modo de capa normal, el cual pintará con el color. Sin embargo, también es posible modificar otro tipo de parámetros de los distintos colores dentro de la zona de sele seleccionada. Igualmente, podemos utilizar para la modificación, en lugar del color de frente, el color del fondo o utilizar un patrón predefinido, el cual rellenará la zona de selección con ese patrón. Igualmente, podemos elegir también que la zona de relleno sea una zona distinta, como por ejemplo la zona, de... la zona que tiene un color similar, de tal forma que el propio color sea limitante de cómo se utiliza esta herramienta. Igualmente, podemos utilizar como límite los colores similares. Por ejemplo, podríamos seleccionar toda la imagen y ver cómo se aplicaría cada una de las herramientas. A la hora de, de, de rellenar siguiendo la continuidad de los colores, estos pueden tener distinta cantidad, lo cual se puede limitar por su umbral, siendo para colores planos necesario un umbral bajo, sin embargo, para fotografías obtenidas a través de, de cámaras de fotos es posible que el umbral deba ser mayor. Igualmente, este criterio puede elegirse según distintos canales, como por ejemplo el canal compuesto, aunque también pueden utilizarse cualquiera otro de los canales RGB, incluso la transparencia alfa. También puede utilizarse el tono, la saturación o la intensidad del color o valor. La herramienta relleno de pintura o bucket fill es una herramienta muy útil y práctica. También se pueden utilizar y hacer una selección arbitraria o un camino para posteriormente rellenarlo con el cubo de pintura. Herramienta gradiente. En ocasiones es necesario eh, seleccionar previamente en dónde se va a aplicar cada una de las herramientas. Igualmente, las últimas herramientas del grupo utilizadas se vuelven a activar en, el, en la caja de herramientas poniéndose en la parte superior y siendo sencillo su, su selección. Podemos ver cómo opera la herramienta gradiente, dibujando un, un gradiente de color o cambio de color desde unos a, a otros tipos de colores. Este cambio de color puede ser gradual y puede modificarse según la herramienta, pudiendo elegir colores distintos. Esta herramienta en esta herramienta se pueden utilizar y disponer distintos puntos, los cuales seleccionar y modificar para que su color sea distinto. Igualmente, su posición se puede variar, cambiando los resultados obtenidos. Igualmente, se puede utilizar el método bilineal, consiguiendo una situación simétrica. O utilizar una técnica radial, desde el punto de origen hasta el punto final, haciendo una transición de de color. Igualmente, puede utilizarse más métodos distintos. La visualización cónica puede utilizarse, puede utilizarse también para realizar eh, cambios de iluminación. Si saben cómo se realizan, pueden, pueden utilizarlo también, ya que podríamos disponer el color del fondo como, como negro y el otro color como blanco. En ocasiones, según el tipo de herramienta que se esté utilizando, puede verse o no el tipo de, de resultado como es. La forma más fácil de ver los gradientes es en su forma lineal. Podemos ver que esto actúa como una especie de rayo de luz, sin embargo podemos cambiar el modo y en el modo elegir otra opción, como por ejemplo LCH Lightness, y ver cómo esto afecta, incluso subiendo la iluminación del cuadrado verde. Sin embargo, en el resto de la imagen, la, la imagen negra es, se sobrepondrá oscureciendo la mayor parte de la imagen. Igualmente podemos afectar el resultado con la opacidad, obteniendo distintos resultados. También podemos modificar y que en lugar de ser una línea lo que origina el, la forma del gradiente, sea la forma exterior de la selección. Esto se hace con, la, con el modo Shape Shaped del gradiente. Igualmente pueden utilizarse distintas combinaciones que obtendrán distintos resultados. El gradiente utiliza una distancia para operar y obtener el resultado del valor. Esta puede ser en euclideo es decir, la, suma de lo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distancias en los ejes X e Y desde cada punto hasta el punto de control. Igualmente, se puede utilizar la definición Manhattan, que es la distancia mínima entre cada uno de los ejes X e y, y. Igualmente, se puede utilizar la definición Chebyshev, la cual es la raíz cuadrada de la suma simple, es decir, sin elevar al cuadrado, de cada una de las distancias. Igualmente, podemos aplicar un offset para que el resultado sea más cerca del del exterior o sea más regular en toda su longitud. Igualmente, existen más modificaciones que se pueden realizar a este tipo de operación. La herramienta lapicero. Esta suele ser la herramienta más básica. Permite dibujar en la imagen. Para poder dibujar en la imagen tiene que estar seleccionado en varios sentidos. Tiene que estar seleccionado como parte de la selección en su área dentro de la imagen. Al igual, tiene que ser esta visible, ya que de lo contrario no se podría pintar en ella. Igualmente, tiene que estar seleccionada como capa activa. De lo contrario, su resultado no aparecerá para poder ser pintado. Veamos un ejemplo. Vemos Vamos a pintar en una parte no visible. Elijamos la, la, la capa oculta y pintemos. En principio, nos ha activado y nos ha pintado lo que queríamos y lo podemos ver en el historial. Sin embargo, podemos ver que no se ve el trazo. Sin embargo, si desactivamos la capa superior, ahora sí que vemos el trazo. Igualmente, podemos ver que no se puede pintar a pesar de tener seleccionada la capa activa si ésta supera los límites de la selección en la cual estamos trabajando. Esto es una ventaja ya que permite seleccionar y hacer modificaciones independientemente. Si queremos modificar en cualquier parte de la imagen, deberemos seleccionar todo, lo cual se puede realizar con Control A, pudiendo realizar eh, imágenes o trazos en cualquier parte de la imagen. Igualmente, hay más opciones que se pueden modificar en la herramienta Pincel. Del mismo modo, puede utilizarse como esta actúa, por ejemplo, cambiando su modo de capa, a cualquiera de los modos de capa disponibles. Igualmente, podemos cambiar la opacidad, haciendo que esta herramienta no actúe al 100% es decir, sustituyendo o mezclando su color con el de las capas inferiores. Igualmente, podemos cambiar el tipo de brocha y utilizar una con una configuración y un dibujo distinto, el cual podremos ver si hacemos únicamente un clic del ratón. Podemos ver que este también, según se va desplazando, se modifica. En ocasiones, es posible que este no se vea exactamente bien. Es posible que sea porque es la opción lapicero. Las brochas es mejor utilizarlas con la herramienta brocha y reservar en la herramienta lapicero únicamente las modificaciones de tamaño y de espaciado igualmente podemos hacer más opciones veamos cómo podemos utilizar la herramienta brocha o paintbrush. en esta podemos elegir el tipo de brocha la del cual puede tener en su contorno una cierta transparencia afectando de una forma más fuerte el centro Igualmente, podemos, ver que puede, podemos elegir distintas dinámicas para la utilización de la herramienta brocha. Estas dinámicas pueden ser muy variadas y las podemos ver en el menú de herramientas de, de dinámicas, pudiendo elegir cualquiera de ellas. Para modificarlas, podríamos elegir cualquiera y copiarla, de tal forma que la selección copiada podría ser modificada. Podemos ver que tienen distintos parámetros, como la presión, la velocidad, la dirección, la inclinación, la, el giro de la, de la ruletilla del ratón, un parámetro aleatorio y un fade. Esto en ocasiones no está disponible para todos los dispositivos, por ejemplo, para los mouse o ratones únicamente están disponibles las opciones de velocidad y de dirección y de rotación del ratón. Sin embargo, para otras utilidades, como por ejemplo para las pantallas tablet con pincel electrónico, es posible utilizar también las opciones de presión y de inclinación, ya que estos dispositivos tienen esos sensores también activados y estos tipos de movimientos pueden utilizarse para modificar los parámetros que podemos configurar manualmente previamente, como por ejemplo la opacidad, el tamaño, el ángulo, el color, la dureza, la fuerza, el ratio de aspecto, el espaciado, el ratio de, el ratio de aspecto, el ratio en el que es, según te vas desplazando pinta o no pinta, es decir, el espaciamiento entre, entre trazos, el flujo y el hitter. Todas estas opciones pueden configurarse, sin embargo, es posible que queramos dejar una opción básica, dejando todo desactivado, de tal forma que sean los parámetros que elegimos a la hora de elegir la brocha los que estén activos. También podemos utilizar otros parámetros para hacer labores un poco más divertidas, como por ejemplo que el color sea aleatorio o que sea en función de la dirección en la cual estamos pintando. Para ello es posible que debamos guardar el, el tipo de, de modificación. Igualmente podemos ver que para cada una de las modificaciones podemos... Ver y crear una, un parámetro con el cual ajustar ese valor de resultado y utilizar esa curva para ajustar cada uno de los parámetros. Estas curvas pueden ajustarse eh, de manera cúbica para obtener el resultado deseado. De tal forma que existen múltiples formas de dibujar con Paint. Existen más programas con más tipos de pinceles y más características, como por ejemplo Krita, el cual también es otro programa con licencia GNU gratuito. Cada tipo de programa suele tener un tipo de objetivo. En este eh, es manipular imágenes. Podemos ver qué es lo que sucede si variamos manualmente cada una de las opciones. Como por ejemplo, el... como por ejemplo el color. Vemos que tenemos activado la herramienta y no está guardada todavía. Podemos elegir el modo básico simple, el, o Dynamics Off, el cual nos dejará pintar por defecto. Las opciones las podemos ir activando y desactivando de manera unitaria, de tal forma que sea más sencillo observar el efecto que hace cada una de las herramientas. Por ejemplo, el tamaño. El ratio de aspecto, lo cual puede dar una imagen de, de rectángulo. El ángulo, que al igual que el ratio de aspecto, puede variar la forma del, del dibujado, el espaciado. La dureza y la fuerza. La fuerza actuaría en plan de transparencia, de tal forma que teniendo un ratio de aspecto de 0 o de 1 este a la hora de pintar, pintaría solamente la mitad necesitando otra pasada para completar el color en toda su magnitud igualmente las distintas brochas tienen un contorno o tienen, pueden tener una transparencia en su alrededor estas brochas pueden ser editadas y creadas manualmente también con GIMP. Igualmente se pueden descargar conjuntos de brochas de internet. Veamos más herramientas, eh, además de la herramienta brocha. Modo de borrado. Esta, este permite borrar la imagen. Viendo la imagen del fondo. Podemos ver que si la imagen del fondo es igual, no se verán los resultados. Al igual, tiene que estar seleccionada la parte de la imagen que vamos a tratar. Otra forma de utilizar un borrado puede ser mediante la herramienta selección, seleccionando una zona y haciendo clic en suprimir. Teniendo, teniendo múltiples opciones para realizar las operaciones, podemos elegir la que nosotros queramos. El spray o airbrush o pincel de aire. Este permite pintar simplemente en cierta parte, permite hacer retoques en ciertas imágenes. Igualmente pueden utilizarse con otros modos de capa, aumentando la luminosidad de del resultado, o modificando cómo este se aplica. La tinta. Al igual que los modos de, de, que, de las brochas, es posible utilizar pin, tinta, de tal forma que el, el dibujo cambia en función de la velocidad con el que se desplaza dentro de la pantalla. Incluso es posible utilizar otras brochas más personalizadas. Vemos que la cantidad de brochas y de herramientas utilizables son innumerables. Igualmente, se pueden descargar más de internet y pueden utilizarse dispositivos como los lapiceros electrónicos para utilizarlos en todo su potencial. Igualmente, podemos utilizar la opción clonado, en el cual necesitaremos seleccionar previamente una parte de la imagen, la cual será la que se tratará de copiar o clonar en otra parte de la imagen. Podemos ver que estamos pintando y en lugar de obtener el resultado del color que teníamos seleccionado, estamos obteniendo el color de que tenemos seleccionado en el punto seleccionado previamente. Podemos modificar este punto inicial a cualquier otro y comenzar a pintar en cualquier otra parte de la imagen. De tal forma que si el tipo de imagen es, por ejemplo, otra imagen de tipo real, podremos copiar esa parte de los píxeles de la imagen. Al igual que, que quedaría en la imagen original siendo un método sencillo de copia de píxeles de una zona hacia otra, sin necesidad de tener que seleccionar y modificar los, los distintos parámetros. Igualmente podemos afectar a cómo esto trabaja, modificando su tamaño, su aspecto, su ángulo, etc. La herramienta clonado, generalmente al igual que la herramienta pincel, puede ser recomendable que se utilice con dureza y con fuerza del 100% para que no, no, no aparezcan resultados inesperados. Por el contrario, es posible que en el contorno sea aconsejable que la dureza no sea 100, para que exista una pequeña mezcla entre los distintos colores y sea más fácilmente eh, traspasable el clonado a una situación y visualización creíble. De todas formas, es posible que, si no nos fijamos en profundidad en la imagen, no veamos cómo ésta se traspasa de un tipo a otro tipo. Algil. El corregir lo podemos utilizar para corregir ciertas zonas de la imagen, las cuales puede, han, han podido ser deterioradas o es posible que, que queramos afectar el, el resultado. Para ello necesitaremos seleccionar una zona de, de la imagen para ponerla como objetivo, de la cual se cogerá la textura y pasando por la zona que queramos eh, mezclará ambas imágenes para obtener un resultado el cual intentará ser una corrección de la imagen intentando pasar desapercibido la zona, la zona superpuesta o tapada esto generalmente se utiliza para tapar las transiciones entre una imagen y otra o entre las transiciones entre una capa y otra o tras haber pegado cierta parte de una capa para disimular ese, ese, ese, esa forma de pegar el clonado con, per con perspectiva. Es posible seleccionar cierta parte de la imagen, de tal forma que seleccionemos una zona de la cual queremos conocer su anchura. Igual, igualmente podemos elegir otra región eh, con otra anchura de destino. Una vez elegidos ambas anchuras de la zona original y de la zona de llegada o de resultado, podemos darle a Perspective Clone y seleccionar la primera esquina como punto de inicio para el clonado con perspectiva. Al realizar este clonado podemos ver cómo la imagen se copia con perspectiva de, disminuyéndose el tamaño de la imagen en relación a la anchura o perspectiva que realizamos previamente. Esta herramienta puede dar lugar a correcciones en la cual se varía también la forma de las distintas imágenes, ya que en una imagen, en función del ángulo que éste tiene dentro de la imagen, puede ser distinto su relación de aspecto y cómo éste debe visualizarse, como por ejemplo... En las imágenes de distintas casas o de una calle en la cual cada uno de los paramentos de las fachadas de una casa puede llegar a ser distinto. Veamos otra herramienta. Difuminado y realzado, blur y sharpen. Podemos seleccionar cierta zona de la imagen y realizarla un difuminado, el cual podremos elegir con más o con menor fuerza. Podemos seleccionar... Y ampliar parte de la imagen para ver en más detalle cómo esto actúa. Podemos ver que al hacer clic, este difumina el resultado. Voy a hacer clic ahora. Vemos que se ha difuminado la imagen. Igualmente puede realizarse un realce. Sin embargo, el realce no es tan sencillo de realizar como el difuminado. Veamos qué, qué ocurre con una imagen básica. Veamos en detalle uno de sus contornos. Vemos cómo hay una transición entre el rojo y el verde. Al hacer clic en el difuminado podemos ver que este aumenta su tamaño y existe una transición más suave entre el borde verde y el borde rojo. Por el contrario, podemos afectarlo de manera que este cambio sea de realce. El realce realizará una operación que será distinta que la operación de... Será una operación inversa a la operación de difuminación tras hacer la difuminación y compararla con el resultado original. Veamos qué es lo que sucede. Prácticamente es imperceptible, ya que los colores son muy básicos. Sin embargo, si, subimos, si, si hacemos movimientos dentro de la imagen, aplicamos múltiples veces la operación a los píxeles elegidos. Además, podemos seleccionar y deseleccionar cada uno de los píxeles. Podemos ver que la operación, al ser una transición dura, hace una serie de franjas de, de blanco a negro. En otras imágenes, el resultado podría ser distinto. Podríamos ver cómo actúa esto en... en otra zona de la imagen. Al realizarlo múltiples veces, aparecería una pixelación de blanco o negro en cada uno de los eh, detalles resaltados, siendo esta anchura de resalte de un único píxel. Generalmente, puede ser más útil la opción de blur para disimular ciertas zonas o, o disolver y, y que quede más, más plano ciertas zonas de la imagen. Sin embargo, el realce eh, suele ser más práctico realizarlo con un único clic. Sin embargo, existen otros métodos de realce, los cuales se pueden utilizar mediante operaciones con capas. Eh, difuminado, smudge. Este, al igual que el blur, Hace otra especie de difuminado, la cual hace el mismo efecto que si pasásemos el dedo por una zona de carboncillo. Igualmente, eh, nos mancharíamos los dedos. Y esto puede suceder de una zona a otra de la imagen. O incluso se puede afectar las transparencias. Podemos ver que podemos cambiar el ratio de acepción y el flow, obteniendo eh, resultados mucho más severos o mucho más suaves. Además, podemos aceptar otras opciones como los gradientes de color. Veamos la siguiente herramienta. oscurecido y quemado, esto hace que ciertas partes de la imagen sean más oscuras o más claras, podemos ver cómo funciona, tras pasar múltiples veces vemos que se clarea la imagen, igualmente con la opción burn, podemos ver que se oscurece, podemos modificar la exposición para que estos efectos sean más, sean más fuertes, igualmente podemos afectar las sombras o, las, o los, las zonas luminosas para que se afecte de manera distinta en el empleo de esta, imagen, de esta herramienta. Con esto ya hemos visto todas las herramientas de pincel, las cuales van desde el cubo de pintura, el gradiente, la brocha y el resto de herramientas. Las tres que he pronunciado son las que más se utilizan, o las más sencillas de utilizar y más prácticas. Igualmente, de las herramientas de modificación de la imagen, la herramienta de clonado suele ser la más práctica, pudiendo utilizarse también la opción de Perspective Clone o Heal en ocasiones. Sin embargo, para las opciones de Smoothie y para el quemado es posible que sea más apropiado la utilización de los mecanismos de capas y sus operaciones. Veamos ahora las herramientas de transformación. Podemos elegir herramientas de alineado. Esto puede ser útil si tenemos varias imágenes. Por ejemplo, podemos crear nuevas capas y pintar en ellas distintos objetos, como por ejemplo rectángulos. Estas capas las podemos reducir únicamente a la parte seleccionada, haciendo clic en Layer Crop to Content, igualmente en la imagen anterior. Aunque parezca que es igual la imagen, esta se ha visto reducida únicamente a su parte con contenido. Posteriormente podemos hacer clic en el, en el alineamiento, seleccionando cada una de las capas. Estas capas las podemos seleccionar una a una, o también podemos hacer selección de todas ellas mediante el arrastre de una zona de selección. Podemos ver que cada una de las capas está seleccionada para la orden alineamiento cuando tiene un cuadradito blanco en cada una de sus esquinas de, de selección. Esta herramienta la podemos utilizar con distintos finos, relativos a cada ítem, a la imagen, a la selección, a la capa o al camino, obteniendo distintos resultados. Podemos eh, alinear horizontalmente y verticalmente, pudiendo en ocasiones obtener resultados superpuestos. También podemos anexar de forma vertical, mediante la herramienta distribuir. Igualmente lo podemos realizar en dirección horizontal. La parte de superior de la alineación hace, hace referencia a la alineación, lo cual lo pega en los laterales izquierdo, derecho, arriba, abajo, y lo centra vertical y horizontalmente. Por otro lado, la parte de abajo hace mención a la distribución, pudiendo elegir también cómo esto se pega a la distinta, a la distinta imagen y cómo deben ser distribuidas entre ellos. Además, podemos eh, practicar un offset en la distribución, obteniendo un resultado distinto del, del original. Una vez realizado el alineamiento, podemos dar clic en Aceptar. O de seleccionar directamente la imagen y dar por concluido el alineamiento. El movimiento. Esto podemos mover las distintas capas, las cuales se moverán en su conjunto. También podemos mover cada una de las selecciones, siendo este movimiento distinto del movimiento de la capa. Igualmente podemos mover los caminos. Podemos hacer operaciones de rotación simple, las cuales actúan sobre capas. Podemos ver que también se pueden hacer transformaciones de rotación sobre selecciones, sobre caminos y sobre imágenes completas. También podemos escalar las distintas imágenes. A la hora de realizar las distintas herramientas de escalado, podemos ver que tenemos un menú en el cual podemos elegir el tamaño que queremos finalmente. Igualmente tenemos más opciones, en las cuales podemos elegir el tipo de interpolación realizada, ya que al modificar esta, el escalado se operan todos los píxeles de la imagen. Igualmente podemos utilizar el clip el cual ajusta valores y podemos utilizar o no distintas guías para orientarnos dentro de la operación de escalado. Esta la podemos realizar eh, modificando cada uno de sus valores y vemos que también nos deja desplazar el, el resultado. Igualmente podemos operar la rotación, la cual es posible que necesitemos eh, seleccionar previamente la imagen a operar podemos ver que tenemos, necesitamos marcar un punto como central, el cual será el centro de rotación, y podemos modificar su valor para que éste obtenga el, su posición final. Finalmente, podemos dar clic en Rotate para aceptar la, la posición final, consiguiendo que con la interpolación cúbica quede el resultado. A la hora de rotar las imágenes, podemos rotarlas también en función de la vista. El rotar la vista no muestra un degradado de, de la imagen. Sin embargo, el rotarla de manera manual puede que sí que cree un degradado de la imagen, el cortante, o sea, esta permite modificar y, y variar cómo, cómo es la imagen, en lugar de en alto y en ancho, en cómo se corta en, inclinando hacia el eje X o hacia el eje Y. Igualmente podemos hacer una perspectiva, lo cual puede dar una visualización un poco más sencilla de la operación. Creemos un plano de comparación de, de color blanco o de color negro para ver mejor cómo opera cada uno de los de, cómo, cómo operan las herramientas, ya que en ocasiones es más complicado el, el observar cómo. Vemos que hay unas, hay unas guías o marcas en, los, en las esquinas, pudiendo elegir y mover cada una a la posición en la cual queremos crear la perspectiva. De tal forma que podemos mantener y dejar las distintas líneas rectas sobre las distintas imágenes para poder superponer la transformación. Igualmente, es posible que necesitemos crear o pegar anclar la transformación realizada a la capa inferior, pudiendo ser en ocasiones esto necesario. Transformación 3D, al igual que la perspectiva, permite la modificación de las tres, las tres de rotaciones en los tres ejes, de tal forma que la imagen se vea transformada. Estas rotaciones son en planos distintos que la rotación normal, siendo en el plano Z igual que la rotación normal. Transformación unificada, esta permite las múltiples operaciones de transformación. El escalado, la transformación y la perspectiva, al igual que en el vídeo anterior. De tal forma que podemos afectar de forma distinta a la imagen. La rotación se observa con el simbolito del, del ratón. Podemos ver que ahora está una cruz, el cual permite mover. Eh, si nos ponemos en una esquina, podemos ver que su icono ahora ha cambiado a un icono de perspectiva. Por el contrario, si modificamos levemente, podemos ver que ahora el simbolito es de escalado. Por otro lado, ahora el simbolito es de rotación. Igualmente, ahora el simbolito es de, de cortante o de share. En el lateral podemos ver que ahora es de escalado. En función de cada uno de los iconos podemos ver en qué zona trabaja cada uno de los modos, ya que esta transformación unificada puede operar cada uno de los modos con una única herramienta, lo cual lo hace bastante útil. Transformación manual. Esta permite elegir múltiples puntos y posteriormente reubicarlos, desplazándolos a lo largo de la imagen. Esto permite crear perspectivas muy fáciles, disponiendo los puntos originales característicos de la transformación. Observemos cómo actúa en otra imagen. Podemos realizar una, una, una selección y copiarla y pegarla dentro de la imagen. Vemos que se ha autoactivado la herramienta de movimiento. También podemos hacer uso de la herramienta transformación unificada. O hacer uso de la herramienta transformación manual, eligiendo como puntos característicos estos tres. Posteriormente podemos hacer una superposición. Esto en ocasiones puede ser más útil y más práctico de visualizar en imágenes con edificios los cuales tienen planos de comparación muy claros, pudiendo superponer una imagen con, con un recuadro elegido previamente a una imagen original. Hemos visto que esta transformación ha hecho una perspectiva de la imagen, eligiendo los puntos que queríamos característicos y sus puntos finales. También podemos hacer una operación de flip o cambio de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Esta es distinta que una operación de rotación de 180 grados. También podemos hacer una transformación case, cage, la cual puede tener más puntos que la transformación de anterior de cuatro puntos. Una vez terminado de seleccionar los puntos que crean el contorno o caja, podemos seleccionar la opción de deformar y podemos estirar cada uno de los puntos para obtener el resultado. Podemos ver que el resultado únicamente se aplica a la zona seleccionada, no saliendo el resultado de la zona seleccionada para, seleccionada para su para su muestra o su pintura. Podemos ver que con la herramienta Handle Transform podemos volver a la posición original fácilmente. Únicamente deberíamos identificar los distintos puntos. En esta imagen, como ha sido tratada mediante el flip, no es posible volver a su posición original eh, sin realizar la operación de flip, es decir, con operaciones de transformación, simple derrotado o o de movimiento de desplazamiento sin embargo es posible crear cuatro puntos y desplazar la imagen a la otra la cual la podremos visualizar de una forma más sencilla si ésta tiene un umbral de transparencia pudiendo eh, seleccionar e identificar distintos puntos dentro de la imagen y superponer la imagen del resultado a una versión de la imagen anterior Existen más herramientas de transformación, como por ejemplo los Warp. Estos son más, más divertidos. Por ejemplo, podemos elegir un tamaño de, de afectación grande. Y las herramientas son de mover píxeles. Podemos ver cómo podemos arrastrar los píxeles hacia la derecha, haciendo como que la muñeca ha bailado. Igualmente, podemos recrecer ciertas zonas. Por ejemplo, haciendo que la muñeca quede monstruizada. Que parezca un monstruo. Igualmente, podemos encoger otras zonas de tal forma que la imagen queda modificada y como se hace de forma gradual en su contorno queda una modificación bastante creíble o, o un resultado bastante agradable a pesar de que hemos monstruizado la, la imagen de la muñeca. También podemos hacer un giro en, en dirección de las agujas del reloj o en dirección contraria, de tal forma que rotamos la forma de la, de la cara de la muñeca. Igualmente podemos afectarlo para borrar la modificación realizada o para suavizarla de tal forma que sea más leve la modificación que hicimos. De esta forma puede verse la modificación de una forma más, más simple. Igualmente podemos seleccionar qué tipo de interpolación utilizar, al igual que el tipo de interpolación utilizada para la previsualización, la cual puede ser recomendable que se utilice en tiempo real. Además, existe la posibilidad de crear una animación a partir de cierto número de frames. Estos los podemos crear y visualizar con otra opción de dentro del menú filtros. Ahora podríamos acceder a filtros, animación, playback y ver cómo ha sido la modificación de la muñeca. Podemos ver que parece que baila o se mueve. La herramienta caminos, al igual que las herramientas de selección, la vimos en otro vídeo. Este, los caminos pueden realizarse a partir de distintos puntos construyendo una poligonal o arrastrando el ratón construyendo un VCR. Posteriormente se pueden modificar eh, tecleando la tecla control y con la tecla shift, lo cual puede eliminar los distintos nodos. También puede utilizarse la tecla shift para modificar, cómo cada uno para crear un nuevo camino con, dentro de la misma categoría o del mismo grupo de caminos. Estos caminos posteriormente pueden editarse, modificándose eh, la posición o creando puntos intermedios, o incluso modificar cómo son de, y en qué dirección son cada uno de los tiradores de cada uno de los becieres. El diseño, por otro lado, permite una modificación distinta, afectando a, a los tiradores de una forma distinta para, para, compro, para, para controlar cómo se, se modifican cada uno de los, de los tramos de la imagen. Igualmente, podemos utilizar la opción V para mover la imagen o la, el camino. Este camino puede posteriormente utilizarse como selección para ser rellenado con un color o para ser rellenado en, en su contorno. La herramienta de texto. Esto nos permite escribir dentro de las imágenes. Para ello es posible que queramos elegir con qué color queremos eh, escribir. Podemos elegir un color cualquiera. Una vez elegido podemos escribir el texto, el cual en caso de querer modificar el color posteriormente también lo podemos realizar. También podemos afectar al tamaño del texto, el cual podemos elegir aquí en qué, de qué tamaño realizarlo. Igualmente podemos elegir los distintos tipos de, de fuentes, sheriff, sans o cualquier otro tipo eh, existente en el sistema operativo. Puede ser interesante la elección de tipos caligráficos o algunos tipos que sean más agradables a la vista que los, los tipo mono, ya que estos pueden ser más apropiados para otros entornos. Igualmente se pueden elegir más características, como el color del fondo. O cambiar en cada tramo el color de, de escritura. Lo cual puede ser útil para crear una única capa de, de escritura. Igualmente puede rescalarse en la imagen. O pueden utilizarse los distintos tipos de, de justificado. Centrado de a la izquierda, a la derecha o, o de relleno. Igualmente puede modificarse los espaciados de letra y del párrafo, o interlineado. Igualmente, la caja en la que están recogidos puede mantenerse fija o puede crearse dinámica, de tal forma que necesitemos crear un cambio de línea entre las distintas letras para obtener una línea distinta. De lo contrario, es posible también que encaja en una caja el, se quede el, el texto. Una vez terminado, podemos ponerle un un idioma, ya que esto es posible que luego sea utilizado para rellenar los valores de los metadatos. Estos textos se suelen crear en capas independientes. Posteriormente se pueden anclar al dibujo haciendo un relleno en un aplanado o flatten. Veamos qué más herramientas nos ofrece GIMP. Por ejemplo, la herramienta Recoge Color. Esta nos permite seleccionar un color de la imagen y visualizarlo para utilizarlo para otros usos. Podemos ver que puede ser común para todo el programa GIMP, pudiendo elegir el color de una imagen y utilizarlo para otra imagen. Por ejemplo, esta imagen es de una rosa real. La herramienta de Recoge Color o la información que nos da Recoge Color se puede obtener también haciendo clic en, en la imagen o haciendo clic con el botón Shift en, en el teclado y haciendo clic sobre cualquier color de la imagen. Igualmente existe otra opción, el pointer. Este nos mostrará información sobre dónde está ubicado el pontero, mostrándonos su color en, en RGB o en otro sistema de color, como por ejemplo el HSV. Podemos ver los valores RGB para este color, siendo 251, 86, 178 y un alfa de 255. Sin embargo, podemos ver sus valores en HSV, o tonalidad, siendo estos valores de 326, 65, 98 y 100. Igualmente, podemos ver cuáles serían las dimensiones de su posición, en direcciones X e Y. Igualmente, cómo se, cuáles serían sus dimensiones en, en otras unidades, como por ejemplo las pulgadas. Aunque podemos cambiar la, las unidades en las cuales les eh, visualizar los resultados, de tal forma que podemos utilizar imágenes y escalarlas para poderlas medir y obtener resultados bastante parecidos a la realidad, ya que en ocasiones es posible que no, que no se obtengan los valores reales, ya que en ocasiones la perspectiva eh, dificulta las medidas, sin embargo las medidas en horizontal suelen poderse medir, sin embargo en profundidad eso suele ser más complicado de que la medición obtenga sus valores reales. Igualmente los valores en cada profundidad en horizontal tienen valores distintos. Herramientas también de medida. Podemos dibujar y medir cuál es la distancia entre varios puntos de la imagen. Al igual, podemos utilizar las diferentes guías para orientarnos y utilizar esto como referencia para la herramienta de medida, de tal forma que obtengamos las distancias en ejes X e Y. Podemos ver cuál es, el, cuál es la información que nos da la herramienta, siendo esta la distancia que nos da total, 544,8 píxeles, y el ángulo, 37,54 grados. Los grados suelen poderse medir de una manera más real en las imágenes, siendo esta medida de mayor valor que la, que la medida de las distancias en las imágenes. Por, por trigonometría, generalmente se puede pasar de, un, de unos valores de ángulos a unos valores de medidas. El zoom permite ajustar cada uno de los zoom de manera visual. También se puede utilizar la tecla control para aumentar o disminuir el zoom. Igualmente se pueden utilizar las distintas teclas de los números. El 1 sería el 100%, el 2 el 200, el 3 el 400, el 4 800 y el 5 el 1600. Vemos que va en un orden de por 2 partiendo del 100. También podemos ver que tenemos dos op la opción de resetear los colores a los que vienen por defecto, en blanco y negro. Al igual que cambiar cómo estos son, si son de frente o de fondo. Eso ha sido todo. Es, las herramientas siempre se utilizan, así que espero que les sea de utilidad. Algunas herramientas se pueden aprender más con su uso, aumentando la destreza a partir de su utilización reiterada. Eso ha sido todo. Adiós.